Marina Calabro se fue de intrusos emocionada hasta las lágrimas y contó cuál es su futuro. Marina Calabro tuvo este viernes su último programa en intrusos, donde estuvo durante cuatro años como panelista. Si bien la panelista ya había tomado la decisión hace varios meses finalmente su decisión se concretó hoy y ella contó que le depara el futuro. El ciclo de Jorge Rial, que ahora conduce Moria Kazan, dijo adiós a una de sus flamantes miembros del staff, quien deja el canal para buscar nuevos rumbos. Incluso su novio Martín Albrecht la acompañó en este emocionante momento. Calabro. Llegó el momento de la dulce despedida. Mi hija Sofía Gala Castiglione me preguntó si te ibas por mi culpa, le preguntó Laván en tono de broma. A lo que Marina respondió, nada que ver. La decisión estaba tomada hace meses y ya lo sabían todos, pero si me quedé acá hasta hoy, fue justamente por vos. Tras ocho años en América, la periodista siente que cumplió un ciclo y tomó la decisión de cambiar de aires. Notablemente emocionada y, al borde de las lágrimas. Marina le agradeció al canal y le brindó emotivas palabras a sus compañeros. Gracias al canal por los ocho años de continuidad laboral que en este medio tan difícil y en estos momentos complicados, es casi milagrosa, aseguró. También tuvo palabras lindas para Jorge Real, quien volverá de su licencia en unos días. Gracias a Jorge por traerme hasta intrusos. Va a estar en mi corazón y en mi currículum para toda la vida. Un honor conocer a estos compañeros y compartir con ellos. Finalmente, Marina invitó a pasar al estudio a Martín Albrecht, su pareja y gerente comercial de América Televisión. El canal me dio al amor de mi vida. Me prometió que iba a estar y acá está. Él es mi gran sostén. El hombre que me banca. Te amo con toda el alma, dijo y culminó con un beso a su pareja. La panelista comienza sus vacaciones la semana junto a Martín y, a su regreso, definirá algunas propuestas laborales en diferentes canales. Mientras tanto, continuará en Radio Mitre como columnista de La Nata Sin Filtro. ¿Qué tiene pensado hacer Calabro?.